¡Ey! <risa> Por fin, una receta que hace mucho que no subo recetas de cocina y sabéis que a mí me encanta cocinar en el vídeo tengo un par de recetas que copié de Pilopi y de Carmen, pero esta receta va a ser un poquitillo más original bueno, ya sabéis que trabajo en el campo, que soy ingeniero agrícola y este año eh, uno de los cultivos que estoy llevando es la col china, que es una especie de bueno, es una Brasicacia que es una especie de, de col más parecido a una celga Entonces os quiero hacer una receta hoy Con un poquitillo de pechuga de pavo De salsa de soja Y un poco de cebolla con la col rodada. Entonces os voy a enseñar todos los ingredientes que necesitáis Es muy básica y muy nutricional La col china tiene mucha vitamina A Y mucha vitamina C Así que esta receta que os voy a hacer hoy Os va a encantar seguro ¿Vale? Venga, empezamos Bueno, para esta receta como podéis ver Necesitaremos... El ingrediente principal, que sería la col china, que aquí la tenéis. Como os digo, se parece un poco a una celga, aunque realmente es una col. Aceite de oliva virgen extra, una cebolla, nuestra pechuga de pavo, que también podéis hacerla con pechuga de pollo, y nuestra salsa de soja. Hombre, es una col china y como toda col china o cosa que lleve la palabra china en su nombre, pues la salsa de soja es ideal para ello. Así que vamos a empezar a cocinar y os voy contando. Primero, picamos la cebolla. Y con el aceite de oliva ya caliente, tiramos la cebolla hasta que la doremos un poquitillo. Mientras tanto, vamos a ir, mientras se está haciendo la cebolla, vamos a picar el pavo. En trocitos, en tiras. Una cosa así más o menos, en taquitos. La cebolla toma un colorcillo ya dorado, lo que tenemos que hacer es coger el pavo... Y tirarlo en la, en la sartén. Aquí está nuestra protagonista, que es la col china, que ahora mismo la voy a picar y os la voy a enseñar ya a picadilla. Como podéis ver, es un pedazo ejemplar criada por, por mí. Sí. Ay, no, mira, mira. Como veis, Qué arte. se desborda. A ver, está limpia la encimera. ¿eh? Esto no, esto, esto no queremos. Bueno, pues eso, eso es verdad. Eso, eso se lo quitamos. siempre hay un pinche... Aquí tenemos al pinche que está ¿Qué está preparando pinche se, se está pintando las uñas pero vea, es para y se está riendo de cómo estoy grabando la receta y de cómo me estoy equivocando pero no me está ayudando luego para comer seguro que me ayuda seguro bueno una? nos vamos a... cómo que poner acabar la cena si siempre cocino casi siempre Bueno, nunca cocinamos nunca no, <risa> no comemos en casa no comes en de verdad bueno eh, ahora me voy a poner para la colchina vale os, voy, os la voy a enseñar eso sí lo sabemos preparar bien. Bueno, así se ha quedado la colchina y aquí el pinche ha tomado las riendas. Sí, y sí, sí. estamos preparando el, el, el pavo que tiene que hacerse. vale, A fuego medio-alto, poco a poco, y luego ya una vez que esté hecho, pues ya le metemos no, la col. No, le metemos la col. Lo que pasa es que bueno, no le hemos metido sal porque voy a usar salsa de soja y para mí la salsa de soja ya está bastante salada. Como podéis ver, ya tiene un colorcillo, ya está hecho. Y es ahora cuando tenemos que echarle la col, ¿vale? Bueno, una vez que, que tenemos la col, vamos moviéndola junto a eso y le tiramos un poquitillo de soja. Yo aquí he echado unas dos cucharadas soperas aproximadamente y ya con eso es suficiente. Vamos haciendo que se vaya rehogando poco a poco hasta que se, hasta que se haga. Poco a poco se irá haciendo y se irá mezclando cada vez más. Entonces se tiene que ir soltando aguilla de la propia col que tiene hasta que se vaya rogando del todo, ¿vale? Para que se haga antes, lo que se puede hacer es aprovechar el vapor que va soltando la misma col y, y tapar vuestra sartén. Yo estoy usando una sartén de wok, que es ideal para estos platos orientales. Bueno, y aquí podéis ver más o menos el resultado. Ahora la emplataremos. Como veis, se ha han cogido lo que es la col y se ha quedado en su puntito ya. Ahora mismo la vamos a emplatar y veréis cómo se queda. Y este es el resultado de la col china con pechuga de pavo. Eh, si hacéis la receta, pues ya decidme una ver qué os ha parecido. Todavía no lo he probado. No, ya la he probado, está buena eh, Lo que pasa que Os habéis dado cuenta de una cosa Este vídeo empecé con el pelo largo Lo continué con ropa normal Y lo acabo de acabar en pijama Es decir, aunque El vídeo dure pocos minutos No se atara tres en hacer las colchinas Tampoco os toméis espacio-tiempo El vídeo este de esta receta Pero bueno, que yo espero que la hagáis, ¿vale? Y que coméis muchas colchinas Que tengo que vender mucha muchas colchinas sí? Bueno, dice que sí, pues ya está Sí, sí. Hasta luego.